Los nietos de, de la Mercedes, negra, que qué han lindo. seguido continuando con, con su legado y, y perpetuando ¿no? lo, todo lo que dejó su música. Por supuesto. Chicos, bienvenidos. Gracias ¿Cómo están? Por venir. Estábamos charlando un montón no. en el deporte porque ya antes y le preguntábamos, ¿y cómo era tu abuela? ¿Cómo la recuerdan? Dicen la abuela como.? ¿Cómo uno dice vive uno ser el nieto de Mercedes? O sea, claro. como una carga eh, emotiva. Sí, sí, eh, tiene cosas así tan buenísimas y a veces muy difícil, pero también. Mucho amor, es cierto. Mucho amor que recibimos de los demás y, sí, ¿no? en, en nuestro caso, de que tuvimos nuestra abuela. ¿Y sabés que ahora Araceli? Le hicimos soltar el pelo porque ya tenía Ajá. una colita. Le bueno, tenés un parecido a todo sí. que soltó el pelo Y dijimos, guau, wow. no. sí, sí, el parecido está. Se nota. Sí, sí, ya tengo mi cara, pero voy bien, voy bien. Ah, está muy bien. bien, muy parecido. Chicos, ¿por qué un viaje sonoro? ¿De qué se trata este show? Es un, una experiencia inédita, esto es un una producción propia, uh -huh. este es un estreno total, y lo que hicimos hacer acá en Mendoza, siguiendo su, su legado, claro, donde uh -huh. ella inicia su carrera profesionalmente, claro. para nosotros, años después, iniciamos nuestro trabajo acá. Uh -huh. Y es una experiencia sonora con un sonido envolvente, 360, eh, es un, van a escuchar canciones, eh, pero con, con eh, sonidos que antes uno no los tenía presentes, uh -huh. Eh, digamos, es toda una experiencia personal <coughs> pero uh -huh. al mismo tiempo colectiva porque estamos todos en la, en la misma sala y tengo entendido Entonces... que es a oscuras Exacto. ¿no? para que uno se sumerja Exacto. totalmente no hay algo visual, ah -huh. estamos en un mundo de muchas imágenes, <coughs> de pantalla. Sí. hay momento de concentrarnos en la música, en su voz en las voces de todos uh -huh. y, y por eso digo que uno empieza a descubrir escuchar la canción de otra manera y, y otro impacto mucho más fuerte, más sin emotivo dudas. sin dudas, mañana el gran estreno pasado también hay función, le podemos llamar sí, así? Funciones. Sí, sí, funciones, y sí. el martes también. Y el martes sí. también. Sí, sí, sí, sí, todo sí, en Cuyo, sí, en la nave Uncuyo, sí. En un la nave uh, con ingresos uh, muy, bastante accesibles Ajá. por ahora estamos haciendo eso y es realmente algo muy nuevo, es una forma de, de, de edición sonora y de escucha uh -huh. que es Nueva, totalmente, okay. así que usarla con, con trabajo de mi abuela, de, en este caso de Cantora, que fue su último trabajo en estudio, sí. para mí es increíble y corresponde, porque mi abuela siempre estaba también muy atenta a lo que es lo nuevo en tecnología, sí. en tecnología en cuanto a lo sonoro, a lo visual. Ella quería innovar siempre en su propuesta. Todo el tiempo, mi abuela fue la primera en usar en Argentina eh, escenarios móviles, ah, por mirá. ejemplo. Y así... ¿te podría decir, No, sí, sí, una copa? Sí, mi, a, mi micrófono inalámbrico. Micrófono inalámbrico. Eh... Claro. Y en un género como el folclore, sí, que quizás sí. es tan tradicional, ¿viste? Sí, eh, bueno. Buscarle siempre la, sí, la vuelta me parece bueno. que eh, A ella le, le parecía <coughs> importante también tener una buena apuesta. Sí, claro. Y, y, y además, a medida que fue creciendo en su carrera, tenía esas posibilidades <coughs> también, ¿no? Sí, no por eh... nada llegó a representarnos en todo el mundo. Su maravillosa voz, sus canciones, pero también su, su propuesta como artista. Claro, entonces digo, por eso es que ese, esto que estamos haciendo <risa> ahora es, es realmente nuevo y yo estoy casi que segurísima de que esto va, va a ir para todo el mundo porque realmente, o sea, estamos acostumbrados a, a una mezcla, si querés, de izquierda y derecha, ¿no? Ejé. Dos canales. Mm. Bueno. Tal, esto es Envolvente. Uh, todo. Qué sí, sí, sí, sí, sí, es sí. muy importante. Te generan cosas muy fuertes, ¿sabes? Y, uh -huh. no, y, y a nadie... Y a cada uno de nosotros le va a hacer cosas distintas. Seguro. No, sin duda. Entonces está muy bueno. Agustín, recién decías, mencionabas Mendoza. Sabemos que para tu abuela, para Mercedes, Mendoza fue muy importante. De hecho, en parte de sus restos descansan aquí en nuestra provincia. ¿Qué significa para ustedes Mendoza? ¿Qué les dejó su abuela como legado de nuestra provincia? Sí, es. A ver, como la canción, Uno nunca se va de Mendoza. Eh, nuestro abuelo, lo mencionamos, de Oscar Matus, mendocino. Uh -huh. Están los dos ahí también juntos, uh -huh. entonces eh, nuestro padre también que participó desde el principio de este proyecto, ya lleva años, entonces eh, es una emoción muy fuerte, vamos a encontrarnos con familiares, amigos, por supuesto todos los hijos, nietos también del nuevo cancionero, uh -huh. Uh -huh. Eh, movimiento más que trascendental. Y para nosotros es, es una alegría porque lo fuimos pensando, programando, pero eh, la idea era salir también un poco de Buenos Aires. Y, claro. y bueno, la segunda casa, claro. por momentos la primera casa de nuestra abuela, más allá uh -huh. de Tucumán, desde ya. Y, y, y la respuesta fue increíble porque ya están casi todas las, eh, las entradas agotadas. Qué bueno. ¿Cómo era la negra como abuela? Saquémosla desde sobre... ver, hola, sí. de Desarrollo de Artista, sí. es el que conocemos todos. Y qué sé yo, eh, una abuela. Eh, yo soy bastante más grande que Agu eh, Entonces a mí me tocó una abuela muy muy joven uh -huh. Cuando yo nací mi abuela tenía 41 años Ah, re joven eh, Entonces me tocó una abuela muy joven Con un trabajo poco común Claro eh, así Que y no es la abuelita que se quedaba en la casa claro, claro. Se claro. La señora andaba de gira Claro, entonces eh, eso como, como mis papás trabajaban mucho Me dejaban con mi abuela Pero Ajá. mi abuela también trabajaba entonces claro. eh, Pero tenía otras posibilidades bueno, me la pasé viajando, ciertamente. Ajá. ¿Qué lugares llegaste a conocer de no, la mano de tu abuela, no, por ejemplo? No, no, importa. Mucho mucho Argentina. Uh -huh. Por suerte, mucho Argentina en auto, Ajá. Eh, porque a mi abuela le gustaba manejar. Eh, rápido. Mucho Argentina <risa> en auto. Sí, <risa> muy pistera. rápido. ¿Ah, sí? <risa> sí así de decían. Sí, de sí, súper, súper. Sí, sí muy amiga de camioneros, todo, porque... Vos tenés que manejarte donde, donde está la gente que sabe. Claro, entonces, claro Donde comíamos, en donde comían los camioneros, ahí es lo mejor. No, bueno, mira una abuela súper dulce, muy, muy, muy dulce, divertida, agradable, también con un carácter muy fuerte. Uh -huh. eh, no tuve abuela por parte de mi mamá, entonces Ajá. esa es la, la, la, única. la que yo tengo claro. como para poder decir. De referente. No, una abuela di divina. Total. Y llegó a transmitirte ese amor por la música. Hoy sí. haces tu música sí sí yo soy sido profe uh, también soy músico terapeuta y, y ahora sí saqué un disco solista que se llama Matuseándose, ah. que Ajá, yo soy sí, matus claro. uh -huh. este que está buenísimo para mí qué sé yo no, no sé nada, Gardel no lo quiere decir pero... ah, ah bueno pero, pero decir Sí. Nominal, gardel ¿en qué categoría? Nuevo artista Ah, muy bien Ch Chica grande ya, pero, pero bien Pero nuevo artista, claro, <ríe> sí. por supuesto, que lindo Sí, sí ah, Felicitaciones Entonces, Gracias Entonces, para mí, yo creo que mi abuela es muy importante para nosotros eh, Y acá en Mendoza mucho, ¿sabes? Para mí, eh, el nuevo cancionero es mi familia, ¿viste? Entonces ah. yo vengo acá y, y es otra parte de mi familia que tengo Y acá uh -huh. nos juntamos ¿Y en las reuniones, por ejemplo, era de cantar? De agarrar la guitarra, de que se arme eso, o lo aprovechaba capaz que para distenderse, distenderse sí. y, de, de, y entrar en otra. Las dos cosas, yo creo que ¿Sí? las dos cosas. Sí. Podía pasar de que se copara y, Ajá, y también... Con el bombo. Y, y también... Uh, sí, más eh, hablar también. Claro. Y, y muchos libros, mucha poesía también, un poco para salir un poco de la música, pero después eso lo lleva a la, a la música. Entonces, claro. sí, los cumpleaños, venimos el 9 de julio... Mm. Un, una uh -huh. fe, las fechas de nacimiento ¿Sí? y lo recordamos como, como esos encuentros de políticos periodistas uh -huh. bueno artistas esos cruces bueno, mucha gente es afuera que todo el mundo la quiso sí sí sí muy era querido. realmente como una embajada sí, ¿Claro? así que sí y bueno y entonces es muy muy especial para nosotros sí. uh -huh. sentimos muy acompañados digamos eh, es nuestra primera digamos así producción propia uh -huh. Junto obviamente con, con las productoras de Blind Sound, que es la que venimos trabajando en señor Inmersivo, sí. Javier Ruiz, de, del local de Mendoza también, el productor y La Nave. Hermoso, ¿no? hermoso. Estando hermosa además en la, la universidad, en un público donde nuestra abuela estuvo siempre en contacto con los uh -huh. estudiantes, entonces uh -huh. es todo muy significativo y se fue dando. Uh -huh. O sea, lo, lo buscamos de allá, pero después se dio así, de una manera, ¿no? Como. Sí, natural. Sí, natural, pero además mejor que lo pensado, imaginado. Y por último, chicos, que esto lo hablábamos en el corte, pero ante la gente está bueno también charlarlo. Pesa el hecho de decir, che, soy nieto de la Negra Sosa, es como que siento un peso en los hombros. Eso de tener que seguir perpetuando su legado, o que lo único que les quieran preguntarse a su abuela. ¿Cómo lo viven en ese sentido? ¿Au? yo tengo una tortico <risa> <risa> sabes que me viene bien unos masajes <risa> yo, yo yo hago mucho psicoanálisis, psicoanálisis? <risa> con mucho esfuerzo también biodecodificación <risa> cuando va la biodecodificadora te dice quién era tu abuela no, Mercedes ahí, <risa> ay sí. eso no mira lo que pasa <risa> es que sí es un peso pero es un peso más que nada de afuera en ah, realidad mira. yo vivo con mucha con mucha mi abuela uh -huh. eh, Mercedes eh, mi abuela Mercedes es lo que yo más amo en mi vida pero también existe mi abuela Mercedes Sosa, uh -huh. y eso viene de afuera, ah. y entonces tengo que lidiar con eso. Uh -huh. y, y al mismo tiempo a mí me llena de orgullo realmente, no, sí, porque no. mi abuela dejó su vida en su trabajo, entonces sí. para mí es una, una genia. Obvio. Y la vemos ahí plasmada en la remera también. Sí. Ya, mira, sí. Esta es. la tenemos solo nosotros. Propio... Sí, sí, mira solo esa ah, es la último, perdón. Sí, Eso sí. es de un sí. festival que se hizo en Brasil para mi abuela. Sí. Que además le pusieron el nombre de un pajarito. Ah, mira, el... un poquito, poquito, la... mira, justo la están mostrando ahí le en la Le pusieron cámara. el nombre de un pajarito, que cuando ese ah, pajarito canta, ah. el resto de los pájaros se callan. Ah, mirá. Ah, Mira, sí, sí, sí, bueno, colorido como Brasil. No claro, hermoso. Pero sí, desde ya mucho trabajo, como dice Brasil, y la presión está, pero es mucho más el amor y la fuerza y compartir el trabajo, porque nosotros, nosotros. este trabajo lo, siempre lo vamos compartiendo y la idea es, si y vuelta, que siga su legado. Tal cual, sin dudas. Bueno, eh, Muchas dichosos gracias. los que puedan sí, disfrutar de gracia. este espectáculo, sí, en sí, Mendoza. Sí, sí, sí. Mañana, pasado y el martes, en la nave cuyo esta experiencia inmersiva. 360 me dice sí, la lindo. producción que las entradas están agotadas. Bien, Así eso. que Bravo. va a estar a pleno Bye. esta sala.